Hola chicas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente al Rincón de Rosy. Hoy vamos a elaborar este hermoso arete o esta dona, como lo pueden llamar, o un aro, o un aro también lo podemos llamar así. Este video va a ser un poco extenso porque vamos a enseñar, le voy a enseñar a hacer esta parte, esta parte de abajo y le vamos a enseñar a hacer este botón. En la, en la cajita de descripción le voy a dejar el link donde ustedes pueden encontrar es, donde yo puedo encontrar este video. Le voy a dejar el link donde ustedes pueden encontrar este, este, este video. Miren, este, este areste está hecho en mozasilla número 6. Pero yo, le, yo hice una pequeña modificación y lo hicimos en mostacilla 8 y, y perlas número 4 y número 6 Miren la mostacilla número 6, esta es mostacilla número 6 También en la cajita de descripción le voy a dejar dónde la, la pueden encontrar Porque es muy, muy fácil de trabajar con ella y, y le da un toque diferente a lo que viene siendo eh, nuestro arete entonces, este botón que está aquí es una colaboración de una amiga que se llama Maciel. Y Maciel la vamos a encontrar en Instagram como Maciarte. Eh, gracias Maciel por tu colaboración. A todas las chicas también que quieran colaborar con nosotros eh, para que nos que no envíen su, sus piezas o, su, o algo que ustedes hagan. Se me lo pueden enviar por DM por favor esto es una colaboración de Arte, este hermoso botón para que también, se lo, para que también lo, lo aprendamos a hacer aquí en el, en el rincón de Rossi gracias Maciel entonces los materiales que vamos a utilizar para hacer eh, para hacer la dona para hacer el botón se lo voy a enumerar eh, como les estaba diciendo, es un poco largo este, este tutorial que vamos a hacer. Espero que me tengan paciencia y que lo puedan aprender y lo puedan apreciar. Entonces, los materiales que vamos a utilizar, vamos a utilizar el hilo el hilo de de, ocho, de número 8. Yo tomé con mi aguja número 10, yo tomé do, dos yardas dos yarda de hilo para poder hacer el botón y, y la dona utilizaremos perlas número 4 unas perlas semi preciosas número 4 utilizaremos perlas número 6 mostacilla 11 en dos tonos mostacilla 8 mostacilla número 15 miren la tengo aquí en el tubito todavía porque es muy pequeñita y no quiero que se me que se me riegue y que se me, se me mezcle con las otras musasillas. miren aquí están las mozasillas 15 las 15 les he dicho que dan una terminación y un toque espectacular a los aretes utilizaremos un topo de 8 milímetros en su en su cabeza o sea, utilizaremos en nuestro pegamento de 6000 mil tijera tijera y, y pinza eso es lo que vamos a utilizar este vamos a empezar yo voy a poner esto por aquí para poder empezar y para poder enseñarle eh, para que todo quede bien y lo puedan entender vamos a hacer primerame, primeramente vamos a trabajar con esta parte luego vamos a trabajar con el botón entonces para trabajar con la dona con la parte de abajo vamos a, vamos a ocupar en nuestra doyera de hilo 32 mostacillas de la número 8 estoy trabajando con las musacilla 8 32 mostacillas entonces aquí tenemos ensaltadas ya en nuestro hilo en nuestra doyeta de hilo 32 mostacillas vamos a dar la vuelta y lo vamos a repasar y vamos a amarrar siempre le he dicho cuando amarre nuestro hilo vamos a apretar muy bien Y usar las pinzas para que nuestro hilo quede bien apretado chicas ya saben para seguir viendo este vídeo suscríbanse a nuestro canal activen la campanita de notificación compartan nuestros vídeos denle like sigan en nuestras redes como el rincón de rosy en todas nuestras redes están el rincón de rosy el rincón de rosy así que suscríbanse compartan denle den, dedito para arriba y gracias a todas esas chicas nuevas, a las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad, un beso grande por tanto apoyo y por tantos mensajes bellos que le escribí cuando le estaba comentando que no podía hacer el tip el miércoles. Eh, pero el otro miércoles no se preocupen. Vamos a hacer el otro, el tip, el tip pendiente. Entonces aquí yo estoy apretando. Ya tengo dos nuditos y yo lo que voy a hacer es esto. Voy a apretar bien con mi pinza. Para que no se me suelte Voy a hacer tres nudos Y voy a aflojar un poquito Miren Porque no quiero tampoco Que esto me quede, con, me quede como muy apretado Porque vamos a trabajar Vamos a pellotear ahora Todo lo que sienta nuestro aro Que hemos formado Entonces yo me voy a pasar A una mozacilla siguiente Nos pasamos una mozacilla Miren Voy a cortar ese exceso de hilo Que tengo ahí Bien, aquí tengo mis 32 mosasilla. Entonces yo voy a tomar una mozasilla 8. Voy a pasar por una, dejando una. Vamos a peyotear. Disculpen, señores, que eso se está enredando aquí abajo. Pero eso nos pasa toda la bisutera. dejando una. Y alamos nuestro hilo Y vamos a hacer todo eso Dejando una de por medio Estamos peyoteando Miren, dejamos una de por medio ¿Ok? Dejando una de por medio Y eso lo vamos a hacer en todas las mozasillas Bien chicas Aquí acá voy a, a tratar Voy a poner mi última mozasilla Número 8 Para terminar de colocar Mi última -silla de la 32 mozasillas que coloqué al principio. El hilo se enredó por aquí. Yo lo voy a tratar de. Ok, miren. Pelloteamos. Y así queda una mozasilla entrando por una y dejando una en el medio. Entonces, miren aquí. ¿Dónde sale mi hilo? Estoy debajo de la mozasilla. Ahora me voy a pasar a la mozasilla que tengo arriba. Y vamos a trabajar aquí estoy agarrando simplemente para pasar mi hilo ven me paso en la mozasilla que tengo arriba ahora miren aquí se trabajó con mozasilla esas es mozasillas se trabajó con mozasilla número 6 yo no lo que vamos a hacer es a modificarla si trabajan con la mozas número 6 viene siendo lo mismo paso si trabajan con las perlas el mismo paso si trabajan con cristal es lo mismo paso entonces yo voy a tomar una perla número 4 y voy a pasar por la mozasilla quiero que vean este paso por favor van a pasar por la perla Voy a pasar por la musacilla que tengo debajo, la 8. He dejando un espacio y me voy a pasar por la musacilla de arriba. Y voy a tomar otra perla número 4. Lo vamos a hacer dos veces para que puedan ver. Voy a pasar por la musacilla número 8 que tengo arriba. Ahora paso por la mosecilla 8 que tengo debajo y salgo en la mosecilla 8 que tengo de frente arriba. ¿Ven? Y aquí tomo mi otra perla, número 4, y voy a hacer lo mismo. Entonces, yo voy a adelantar el paso y espero que ustedes lo, lo puedan entender. Voy a adelantar el paso y nos vemos aquí. Bien miren chicas, aquí estoy colocando mi última, mi última perla voy a colocar mi última perla estoy sujetando mi trabajo miren, colocando mi última perla entonces yo voy a pasar por la mostacilla que tengo debajo así la que tengo debajo y me coloco en la perla voy a salir a la perla ¿sí? estoy saliendo a la perla Aquí estoy en la perla y me voy a quedar en la perla Ahora, ahora vamos a trabajar con las mozasillas número 11 y las perlas número 6 Ya saben, es funcional de ustedes si quieren hacerlo más grande Miren, yo tomé una mozasilla 11, una perla número 6 y una mozasilla número 11 Y voy a trabajar de perla a perla con una moza silla 11, una perla número 6 y una moza silla 11. ¿Ven? Estoy trabajando de a perla a perla. Entonces, una moza silla 11, una moza silla 6. Y vamos a trabajar de a perla a perla. A todo esto, ahora le vamos a dar la vuelta hasta llegar aquí hasta el final. Bien, chicas. Miren, aquí estoy colocando mi última mi última moza mi última perla mi última secuencia y voy a pasarme por la moza por la perla la moza silla miren miren qué bello miren qué lindo quedó miren qué hermoso si ustedes quieren lo pueden hacer más grande también si quieren lo pueden hacer más pequeño pero ese tamaño me encanta porque queda un tamaño como mediano queda un tamaño mediano entonces yo me pasé, a la, me pasé a la perla, estoy en la perla, ¿verdad? Y a esto lo van a repasar. Yo ahora mismo no lo voy a repasar porque le estoy haciendo el video, pero tienen que repasar todo eso para que su trabajo quede más firme. Entonces yo me voy a pasar a la mostacilla número 11 que tengo, que coloqué junto con la perla. Lo voy a parar ahí. Y voy a tomar... Perlas número 11, número 4, perdón. Voy a tomar una perla número 4 y voy a trabajar de a perla y mozacilla. Vamos a hacer esto. Ven, tomé una perla número 4 y voy a hacer esto y la vamos a alar. Queda justamente entre la, per, entre la perla número 4 lo que pusimos al principio, arriba de la perla esto lo vamos a hacer así ahora todo lo vamos a recorrer nuevamente vamos a trabajar con la perla las musacilla las musacilla y la perla y salimos a la siguiente mozasilla ven vamos a hacer todo ese recorrido bien chicas aquí yo voy a colocar mi última perla número 4 miren qué, qué linda está quedando esa dona en perla si quieren también la pueden lo pueden hacer en cristales eh, la pueden hacer en cristales combinada como es así, ya. queda muy linda entonces miren aquí ya yo terminé de colocar ya todas las perlas ahora vamos a trabajar con las y voy a subirme aquí voy a pasar esto por aquí Me voy a colocar Miren, me voy a colocar en la perla número 4, en la, en la perla número 4 que acabamos de poner. Y vamos a trabajar con mostacilla número 11 de la perla número 4 a perla número 4. Pueden entender, vamos a tomar aquí, miren, yo estoy parada aquí en la perla número 4 que acabamos de poner. Okay, en la secuencia de la perla número 4 que acabamos de poner. Entonces yo voy a tomar 8 mostacillas de la número 11. Y voy a trabajar de a perla a perla, miren. Tomé ocho mozasillas de la número 11. Vamos a ver, exacto. Tome ocho mozasillas de la número 11 y vamos a trabajar de a perla a perla. ¿ven? ¿sí? ¿Cómo queda? Vamos a hacer esto. Estamos haciendo esto. Y haciendo ese, ese eso borde de mostacilla vamos a tomar otra vez ocho mozas a esto después que coloquemos las que coloquemos todas las mozas entonces eso lo vamos a repasar listo ven bien. bien chicas aquí ya estoy terminando de colocar mi última mi última secuencia de las ocho mozas entonces yo vamos a hacer este pico aquí vamos a colocar una 8 como pueden ver para que sea un, un, un bueno para que sea un conducto para poder poner el para poder conectar el botón con las otras con el con la, con el aro de abajo o con la dona que hicimos entonces ahora yo voy a colocar yo voy a poner tres mostracillas de la número 11 una 8 y tres musasillas de la número 11 y voy a hacer lo mismo mire voy a hacer lo mismo voy a pasar por mi por mi perla a esto ahora yo lo voy a esto ahora yo lo voy a repasar vamos a repasarlo por completo para que tenga un poquito de firmeza lo vamos a repasar todas las musasillas que acabamos de poner Bien, chicas, miren, ya yo acabé de, co de colocar todas las mozasillas y las repasé también, ya las repasé. Entonces, aquí yo voy a hacer un pequeño nudito, miren, voy a hacer esto, voy a hacer un pequeño remate. Porque este hilo que me sobra, vamos a trabajar con este hermoso botón. Entonces, yo aquí me voy a pasar a esta musacilla que tengo aquí, ¿Ven? que está la de la perla. Y voy a hacer otro pequeño remate al pastito, aquí. ¿Ven? Sin que, su, sin que esos remates se vean, por favor. Entonces voy a cortar mi, mi exceso de hilo y si tienen quemado lo pueden quemar. Y ya nuestra dona está lista en perlas. y voy a cortar. Vamos a dejar por aquí, miren. Miren que he hecho? Cuando ya, ya cuando esté nuestra, nuestro botón listo, lo que te vamos a hacer es conectar solamente. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a trabajar con lo que quedó del hilo. Vamos a trabajar con el botón. Con este botón que es una colaboración para el rincón de Rosy de nuestra amiga Maciel. Eh, la pueden encontrar en Instagram, en Instagram como Maciel. Maciel, muchas gracias por esta colaboración y que me enviaste este hermoso botón, ya saben chicas a las otras chicas les he dicho que si quieren si quieren colaborar con nosotros y nuestro canal también lo pueden hacer me pueden enviar la información por DM que yo, es verdad que duró mucho para responder, pero yo les respondo bueno, vamos a empezar con la mozacilla número 11 y vamos a tomar 12 mozasillas. estamos trabajando vamos a hacer el botón Vamos a tomar 12 mostacillas de la número 11. Miren, aquí tengo 12 mostacillas de la número 11. A esto lo voy a repasar y le vamos a dar la vuelta. Voy a utilizar un color neutro para que el color neutro me quede debajo. Bien, chicas, miren, este botón es bastante pequeñito. Aquí tengo ya mis 12 mostacillas repasadas y están amarradas, les voy a comentar algo, este botón es muy pequeñito, vamos a utilizar mucho las manos voy a tratar de hacer lo más que pueda para que ustedes lo puedan entender y lo puedan a, apreciar bien lo que estoy haciendo eh, ahora vamos a pasarnos, ya es que tengo mis 12 mozasillas amarradas y, en, y, y ya lista me voy a pasar a una mozasilla cualquiera, voy a salir en dos mosasillas yo tengo, miren, me pasé a una mozasilla. Y vamos a hacer seis picos de mozasilla usando la mozasilla número 11, la mozasilla número 8 y la mozasilla número 11. Y vamos a dejar una, una de por medio. Volando una mozasilla y entramos en la otra. Entramos en la siguiente. hicimos nuestro primer pico de, tre de tres mosasilla. Voy a hacer lo mismo. Una mozasilla 11, una 8 y una 11. Voy a entrar en la mozasilla dejando una, volando una entro en la siguiente. Entonces, ya tengo mi segundo pico. Recuerden, tenemos que hacer seis picos de tres mosasilla dejando una, una de por medio y entrando en la siguiente bien chicas aquí voy a colocar mi último mi último pico de tres mozas miren estoy en esta moza silla vamos a enfocar bien la cámara para que puedan verlo puedan apreciar lo que estoy haciendo si la cámara me lo permite ok miren aquí estoy en esta mozasilla, voy a dejar esa de por medio y voy a entrar en esta en mozaicía de abajo me voy a quedar en esa misma mozaicilla donde sale mi hilo y vamos a trabajar con las mozaicillas del centro o sea las 12 mozaicillas que pusimos vamos a hacer ahora tres, seis pico más de mozaicilla número 11 no vamos a trabajar con la 8 una 11 una 11 dorada y una 11 color neutro tres mozasillas pueden ver tres mozasillas, y me voy a pasar dejando una de por medio me voy a pasar a la siguiente vamos a ver que esto es bastante pequeñito para que ustedes lo puedan ver Mira, me quedé en la misma mostacilla en la misma mostacilla donde sale mi hilo me voy a pasar a esta mostacilla que tengo aquí dejando una de por medio y vamos a hacer pico de tres mozasillas. ven de tres silla número 11. ¿Lo pueden ver? Mirenlo ahí. Lo vamos a hacer de nuevo. Mi hilo sale de esta mozasilla. Miren, de mi hilo sale de esta mozasilla. Yo voy a dejar esta mozasilla de por medio y me voy a pasar a la siguiente. Ahí vamos a formar... Aquí voy a hacer mi segundo pico. A eso vamos a hacer seis picos, igual como lo que estamos, como lo que estamos, como lo que están aquí afuera. La llevo mi segundo piquito, ven que queda como en forma de una coronita entonces nos vemos en el último pico bien chicas, aquí estoy formando mi último pico mi último pico de mis es número 3, que están en el centro eh, vamos a ver esta cámara enfoque para que ustedes puedan ver, ahí está estoy aquí, vamos a saltar la que está de miren salí aquí y voy a salir dejando esa de me, eh, por medio y subiendo a esta. Y vamos a subir al pico. Miren, la aguja salió por otro lado de esa, pero vamos a subir a la musacilla neutra y vamos a colocarnos en la musacilla dorada de los picos de tres. Lo pueden ver aquí. colocamos aquí arriba en la concesilla dorada ahora vamos a tomar una musa así una perla número 6 y mira dónde sale mi hilo mi hilo sale de este lado yo voy a entrarme de este lado de la perla que me queda de frente al pico de las musas donde sale mi hilo o sea mi hilo sale así yo voy a entrar de este lado mi perla con cuidado entro otra vez a la perla vamos a arreglar un, toque un poco entramos a la perla hacemos un poquito de presión le dije como le dije disculpenme estamos utilizando mucho los las manos porque este botón es bastante pequeñito y para que ustedes lo puedan apreciar bien tenemos que usar las manos entonces, aquí está mi... Y yo voy a entrar de este lado para sujetar mi perla. Aquí está, ya mi perla está sujeta. Ahora, yo voy a colocar esto aquí. Y vamos a trabajar, vamos a tomar un poquito de las 15, por eso ni siquiera la he sacado de, de su envase. Vamos a trabajar con las mostacillas 15 como Vamos a trabajar con poquito, número 15, no le he sacado de, del envase. Vamos a tomar la mozasilla 15, miren qué pequeñitas son. La voy a poner aquí para que ustedes la puedan ver. Son muy pequeñitas. Entonces, yo voy a tomar dos mozas 15 y me voy a pasar por las 11. Vamos a hacer un recorrido por las 11 que pusimos de los picos de 3. A todo eso vamos a repasarlo. ve acelerando. va quedando miren como queda a eso le vamos a hacer esto estamos haciendo eso estamos haciendo eso esa, esa, esa vuelta miren chicas ya yo le di mi vuelta con la mozasilla 15 pasando por la número 11 y le vamos a, a dar la vuelta vamos a recoger, a recogerlo nuevamente a la mozasilla 15 solamente le podemos dar dos vueltas porque ya son muy pequeñitas y si ustedes ven que su aguja se traba para no pasar, no hagan fuerza porque ya pueden hasta romper, pueden romperse de tan pequeñas que son. Entonces, aquí ya están colocadas las 15. Vamos a bajar y nos vamos a colocar en una mozasilla de la número 8. Entonces miren, vamos a bajar. ¿Ven las mozasillas número 11? Vamos a hacerlo bien para que ustedes lo puedan ver bien y no se... Sé vamos a hacer esto, miren la musasilla 11, yo voy a bajar por esta musasilla número 11 que está aquí voy a bajar por esta y me voy a colocar en la 8 ¿ven? Sí. ahora, aquí estoy en la 8, sin hacer mucha fuerza yo voy a tomar una musasilla 15, una perla número 4 y una silla 15 estamos trabajando con las mozasillas número 15 tomé una perla miren. tomé una perla una silla 15 ¿sí? entonces aquí está aquí está nuestra nuestro botón y voy a y estamos en las 8 voy a pasarme y vamos a trabajar de 8 a 8 Eso también, si gustan, pueden ponerle mozas. número 11. Y vamos a hacer de nuevo. Mozas, 15, perla número 4, y pasamos por las 8. Aquí no voy a hacer nada de presión porque quiero que me quede así. ¿Sí? Entonces, nos vemos cuando coloquemos la, la última perla. Y ¿Sí, chicas. Mira, aquí ya tengo mi última secuencia de, de mozasilla 15, perla y mozasilla 15. Voy a pasarme por las mozasillas 8, voy a salir a la 15, voy a recorrer la perla y la mozasilla 15 y me voy a parar en la mozasilla número 8. voy a parar en la mostacilla número 8 de aquí voy a tomar voy a, voy a recoger de un momento voy a recoger a recoger mi mostacilla número 15 y dejarla aquí ahora vamos a trabajar con la silla número 11 vamos a trabajar con 5 mostacillas miren yo le di la vuelta al botón este, este lado la parte de arriba le voy a dar la vuelta Ahora vamos a trabajar con la mozasilla número 11 y vamos a tomar 5 mozasillas. 5 mozasillas de la número 11. Y vamos a trabajar con las 8, de 8 a 8, con la mozasilla número 5, con la mozasilla número 11. Así. Hasta formar picos de 5 mozasillas por cada mozasilla 11. Así porque estamos formando esta parte, estamos formando esta parte de atrás del botón. Entonces, tomamos cinco mozas, cinco mozasillas de la número 11 y Estamos parada en la mozasilla número 8. Y vamos a entrar otra vez nuevamente a la mozasilla número 8. Déjame enfocar esta cámara para que ustedes puedan ver bien lo que estoy haciendo. Miren, voy a trabajar en la silla número 8. Aquí, aquí. Haciendo picos, haciendo picos de 5 mozasillas por cada silla número 8. Esto lo vamos a hacer todo el recorrido. Bien, aquí voy a colocar ya mi último, mi último pico de 5 mosasillas entrando por la 8 y me voy a colocar, miren... Aquí estamos, aquí estamos en la mozasilla y voy a entrarme y voy a recorrer y voy a parar en la número 4, ok, miren, miren, voy a recorrer y voy a parar en la número 3 de las primeras 5, de las 5 mozasillas que pusimos para hacer los Estamos parada en la número 5. Ahora yo voy a tomar una mozasilla 11 y vamos a trabajar de a pico a pico. O sea, en las número 3 de, la, de, de cada 5. En la número 3 de cada 5, vamos a poner una mozasilla De cada, de cada cinco que poseemos Estoy en la número 3. Ya estamos cerrando nuestro botón. Y por último, en esta. En esta. Antes de nosotros eh, recorrer y apretar nuestro botón, lo que vamos a hacer es, vamos a colocarlo aquí. Vamos a, vamos a tomar nuestro topo, nuestro topo del laminado. Vamos a poner un poquito de pegamento en su base y lo vamos a colocar. Okay. Y lo vamos a colocar en el botón. Y a esto ahora vamos a darle la vuelta, apretarlo y alarlo. Lo vamos a repasar. Vamos a repasar toda la mostacilla que pusimos. ¿Ven? A esto. Así. Mira cómo se, se cierra. Y queda reforzado, pegado y listo. ¿Ven? Aquí ya cerré mi botón. Ven aquí y repasé mismos así ya nuestro botón está listo este hermoso botón ya está listo gracias a nuestra amiga de más arte por mandarme su colaboración recuerden chicas también que si ustedes tienen alguna colaboración que me desean enviarme me pueden escribir por Dm por instagram entonces aquí siempre les he dicho vamos a hacer yo no voy a pasar por esta lo que yo voy a hacer es un pequeño remate aquí porque quiero asegurar mi botón. Yo voy a hacer un remate y todavía me queda un poquito de hilo. Ahora yo voy a recorrer las mozasillas que tengo aquí para colocarme en una de las perlas número 4. a salir a una perla de la número 4. Ahora sí, esta es la parte de delante. Miren qué hermoso botón, brinque bonito, muy práctico, muy chulo, muy pequeño para cuando esas clientes a veces no eh, quieren llevar algo pequeño que no le gustan las cosas muy grandes. Este botón es ideal para eso. Entonces, yo voy a tomar mi dona que ya está elaborada y voy a tomar dos mostacillas de la número 11, color dorado estoy colocada en una perla, número 4 del botón y aquí estoy en mi base para colocar mi perla, busco, busco, pongo aquí y veo de dónde sale mi hilo Bien. Bien, para que ustedes puedan ver, déjenme limpiar esto aquí, miren, busco de dónde sale mi hilo mi hilo sale de este lado del lado contrario entonces yo voy a hacer esto me va a pasar voy a tomar dos mosas más miren yo hice esto pasé por la mozasilla número 8 con dos mosas número 11 me voy a entrar a la perla otra vez con dos mosas número 11 miren aquí. y ya conecté ¿Ven? Ponete con el arete, y el arete está prácticamente formado. Miren, no pesa absolutamente nada, eh, es muy liviano, queda muy bonito, de verdad que sí. Eh, ya es son de ustedes si lo hacen mucho más grande. Aquí lo que estoy simplemente es reforzando y repasando para poderlo eh, que se sí quede firme. Me encanta, a mí me, de verdad que sí, me encantan en esos tipo de arete se pueden llevar, podemos jugar mucho con los colores, con los colores de la moza silla. Chicas, eh, atrévanse a, a, a trabajar con la moza número número 6, eh, queda muy bonito. También lo pueden sustituir por, por cristales también, si gustan. Yo hice uno en cristales y en cristales y moza silla y me quedó muy bien. Pueden entrar al Instagram para que lo puedan ver. Chicas, mira, hasta aquí hemos llegado con, con este hermoso tutorial. Gracias a todas, a todos por el apoyo. Gracias a Maciel por enviarme ese hermoso, eh, por este paso a paso que me enviaste de, de este botón. Eh, les voy a dejar en la, en la cajita de, de descripción, le voy a dejar donde encontré este link para que lo puedan para que lo puedan hacer. Y si gustan trabajar con las con la mosasilla número 6 también está... Le voy a dejar también el link... Le voy a dejar el Instagram, perdón... de Donde pueden encontrar la mosasilla número 6. Hay mucha variedad de mosasilla número 6. Muchos colores. Muy bonito. Así que ya saben, chicas. Suscríbanse al canal. Denle un dedito para arriba. Compartan el video. Espero que este video les sirva a todas. Miren, me voy hasta a reír porque... Para grabar este video ustedes no saben todo lo que, lo que hicimos para, po para poder complacerlos a ustedes. Yo espero que ustedes lo puedan ver, lo puedan entender. Y si se ve mucho en la mano me disculpan, pero estaba tratando de enseñarle cómo queda ese hermoso botón. Bueno chicas, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal, denle dedito para arriba, compartan nuestras redes, eh, síganme en todas las redes también y nos vemos pronto, hasta la próxima, bye, gracias a todas por el apoyo, a las chicas de la comunidad, a las chicas que se han suscrito nueve, me han mandado su, su foto de sus creaciones, están bellas, fabulosas y están, y están en la página de la comunidad de YouTube, muchas gracias a todas, bye.